Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte. Mi nombre es Henry Pineda y quiero invitarte a estos dos ciclos de conferencias gratuitas a realizarse el 18 de mayo en la ciudad de Quito. La primera la tendremos en la mañana, a las 10 de la mañana, en el Instituto Superior Rumiñahui, en la ciudad de Sangolquí. Si vives cerca, vamos, te invito, que la entrada es libre. Y la segunda es a las 5 y media de la tarde, en la avenida Amazonas y Colón Esquina, en el edificio Amazonas Park, en el Penthouse. Vamos, arriba te voy a estar esperando. Tengo muchísimos regalos, muchísima información que sé que te van a servir para tu formación profesional. Así que no lo olvides, este 18 de mayo, y por favor, para confirmar tu asistencia, puedes llamar o mandar un mensaje al WhatsApp que se encuentra debajo de la descripción de este video. Ahí te espero, eh. Nos vemos muy pronto. Gracias.